Quisiera pensar una vez más en lo que pueda pasar Si tú no estás acá, no me imagino lejos de vos si tus caricias, sin tu besos y sin tu felicidad no sabes cuánto duele que no estés acá. No sabes. Faz um